Antec, Bachillerato en Nuevas Tecnologías. Proyecto Imagina, Academia Más. Presentan. Python. Programador Python. Funciones. Desarrolla programas, aplicaciones y soluciones web. Preparar prototipos y coordinar pruebas. Manejo de librerías. Framework. Formación. Computación. Ingeniería en sistemas. Matemáticas. Afines. Certificaciones. Posgrados. Cursos de programación. Desarrollo web. Aprendizaje automático con Python. Habilidades. Solución creativa de problemas. Programas embebidos con Python. Programas orientados a objetos. Framework y librerías Python. Salario. En Estados Unidos más de 77 mil dólares. En Alemania más de 48 mil euros. Y en España más de 29 mil euros. Academia más. WhatsApp 55 38 360 966. Pantech. de Nuevas Tecnologías proyecto imagina, gracias por estar aquí soy el maestro Luis Granados hasta luego